Los panelistas o especialistas, como lo llama Santiago del Moro, de Gran Hermano, están en guerra desde hace un par de semanas. Y esta vez, los cañones no apuntan ni a Laura Uffal ni a Nancy Pasos, que suelen ser las abanderadas de los cruces y peleas. Ahora, el que está visto con mucho recelo por sus compañeros es el periodista y politólogo Seferino Reato. Pero estas es la, son las cosas... Que afuera se ven de otra manera. Bueno, y hay un momento donde vos vas a tener que entender que yo entiendo, tenés sí. la edad que tenés, no te vas a deconstruir, ya sabemos todo, pero no es lo que corresponde hacer. Y sí. esto también lo tenés que entender. Sí. Bueno, después de esta lección de moral, yo haría una pregunta. No es sobre una lección moral. Déjame hablar, ya te escuché, no déjame mí, hablar, habla ya está, ya está, ya hablaste, estás ahí, déjame, a mí quiero hacer una pregunta sobre el juego. Nosotros analizamos un juego, no, tenemos no. la libertad de decir lo que pensamos, obvio, al igual que vos, obvio, Tenés la libertad de decir lo que vos pensás de cada uno. Muy pero muy parcializado, muy parcializado. Así que se puede cualquiera. Ya, Estás equivocado verdad. cuando decís que si va alfa, ¿de qué vamos a hablar? Eso se nota pero, que nunca viste gran claro, No, eso sabés lo que es un sarcasmo. El sarcasmo es muy oh, importante. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Después de esta dura pelea al aire, Reato a través de Twitter compartió mensajes contra sus compañeros y tweets alabando su propia labor en el reality de Telefe. Grande Seferino y esa Sol Pérez una maleducada haciéndole caras. Seferino es el único que dice lo concreto, lo demás le culpan a Alfa por todo. La pelea que está dando Seferino Reato frente a tanto progresismo feminismo es épica. Subite a la reatoneta. ¡Pof! ¡Qué domada que les pegó Seferino a las panelistas berretas! Querida Sol Pérez, eres bellísima, pero exageras cuando vas a imponer tus ideas contra Seferino. Su furia llegó a tanto que hasta le pegó un palito a Del Moro retuiteando mensajes contra el conductor en redes sociales. Del Moro hoy dijo, Ariel, la semana pasada no nominó a Alfa. A veces es impresionante el nivel de desinformación del conductor y los panelistas. Las malas lenguas dicen que estas discusiones acaloradas siguen en los cortes y después del aire. Y no son pocos los que en voz baja aseguran que sus compañeros no lo soportan más por su perfil sobrador. Reato, además de pelearse con sus compañeros, tampoco ahorra adjetivos para criticar a los sucesivos eliminados de Gran Hermano. Al politólogo lo acusan de hacer cualquier cosa con tal de tener más minutos de aire y más repercusiones en las redes. Creemos, yo tampoco te creo. Creo que sí. la gente no te cree. Sí. Por lo tanto, ha fracasado totalmente no vas a volver nunca a esa casa. Bueno, Pero el tema es el sexo. Porque vos al principio fuiste acosado, ninguneado por un sí. tema sexual sí, sí. y vos tomás ese tema sexual y yo creo que lo hiciste para que los otros chicos, especialmente el Conejo, te consideren parte del club de los seductores. Por eso lo elegiste, ¿vos crees que no? Pero no es necesario que mientas porque evidentemente vos y Tiago querían tener sexo claro. frente a Alfa. Es una decisión, ¿o no? No, en este momento, Mira, la casa... No casa Fueron varios solo. Seferino Reato, después de varios cruces, prometió portarse bien en las redes. Pero los dardos envenenados no vienen solo de él. Gastón Treseguet, Laura Uffal, Marisa Abrel y hasta la china Josefina Asa se prenden en los cruces. Lo reconoce otra de las picantes del panel, Sol Pérez. Y también es un éxito el debate. ¿Cómo se picantean ustedes? ¡Termenda! Seferino, Laura, ¿qué pasa ahí? Es tremendo, la verdad es que somos un equipazo, nos llevamos súper bien. Ah, ok, se llevan bien. Nos llevamos muy bien. Eh, y está buenísimo que, que pase eso, que suceda eso, porque es lo que pasa en las casas. Vos pensás de una manera, vos eh, tenés un pensamiento que va más con el juego de uno, y yo tengo un pensamiento que va más con el juego de otro. Y bueno, y ahí va, argumentemos, a ver por qué vos pensás eso. Tengo, yo le digo que nosotros somos el brazo de la maldad con Seferino y Gastón, que me tocaron dos picantes al lado, pero... No dejan tremendo. pasar una. no, no dejan pasar una. ¿Los especialistas de Gran Hermano se odian de verdad y no lo reconocen? Algunos, algunos se odian, otros se llevan qué loco, bien porque, ¿Por qué? ¿Y por qué? Sí, en todos los paneles hay, Bolonky? Pero ahí como que no hay un tema muy grave como para discutir Pero como si para se matan liando, por hablar, sé. se gritan para todo mí, el tiempo Seferino que no pueden hablar pecó, no le quiero decir ignorante a Seferino Pero no, le paso ¿Vale, Pero ves? me refiero, no, eso. Me refiero, utilizaría esa palabra para Twitter Pero le dijiste le burro le paso, a los abogados, hoy te vi a la mañana Hay, hay, alguno que hay algunos que me da un de vergüenza, pero bueno eh, Como Ana, Ana Ross, no voy a dar nombres como Ana Rosenfeld, Rosenfeld, no. no Dale, Ana Ángel, está. me estás metiendo en No, te, el pregunto, te pregunto. Yo pregunto. Tanto bueno, Seferino como Ana Rosenfeld ¿Cómo? le dan ¿Cómo? like y piensan que no pero se bueno, ve. Para puedes, mí, claro, es, que es claro mi opinión. Yo creo que. De delante de, lo de lo las redes. redes. De las redes, para mí, le dieron Esa like. Esa es una buena excusa de muchos que dan like y dicen, ah, no me di cuenta. Claro, piensan que no se ve y se puede ver. Para mí, no, no, no, pero no. por qué no? Porque los otros se lo reclamaron. Claro. Le dijeron, che, me están matando. estás matando en los Igual Twitter, no, no son retuits, no lo retuiteó él. Eran La me, mayor... me Ay, que... hay un poco Eran retweets no eran likes. Eran él re... sabía lo que estaba haciendo. ¿Vos querés decir que Seferino no sabe lo que hace en Twitter? Lo estás tratando Puede pasar que bueno, no sepa. A veces pasa. Sí. Gente... carta Tenemos gente... que <risa> Para no, mío, Seferino sí, no sabía. creía. Sabía. No. sabía perfecto lo que estaba se haciendo. Es un tipo súper instruido. Para mí lo hizo a propósito. Sí, los boludea a todos. No les importa nada. Cayó, cayó todo. Que que bueno, pero, alguien momento? que pasó por intratables donde se mataban y se saco la todo. No le no puede asustar no, un cosa. retuit ni un no, boludeo. No, Evidentemente, no. esto es para Aparte, correr. me cuentan oh, que, que los cortes, cuando se arma turbulencia, sí. él los ningunea a todos, como los ningunea al aire. Con esa tranquilidad Re. se ríe de todos. A mí tengo, me encanta. Tengo un amigo historiador que se pelea con él en Twitter fuerte Porque piensan absolutamente distinto claro. con respecto a un tema que escribió un libro Seferino Y él Reato. va full. Y él va, es él va full, él va, es Disfruta ese lugar eh, de A mí no me, no me parece no, personaje ni me parece no, menos ignorante. Película, me parece que propósito. Política, vale. es no, propósito. Es un política. ¿Sabes lo que se bancó Y le gusta también todos no. los puntos de rating que tiene y sabe sí, que sí, es. Y él, es él sabe que Del Moro lo adora. entonces Claro, yo creo que viene de ahí el. protegido yo O sea, uno puede coincidir o no coincidir con Seferino Riato que ese es otro tema. Claro, Ahora que el show tratar. lo practica y lo practica es bueno, bien, es, bien. Claro. es pero indudable. ¿por qué, ¿Por qué lo quiere tanto Santiago? Porque el, trabajamos mucho tiempo juntos en Intratables y él lo lleva bueno, al debate. Pero, ¿cómo ¿Vos ves pensás que, que, que Paramount se le ocurrió ese pequeño rato, No, no, no viste lo llevó que la Santiago, gente banca que es que que banca más. No, pero son muy amigos. Son esto, muy amigos. esto No, y aparte... En general en los programas de, de, de Santi, lo y después lo dejó en los programas de Santi labura la gente que él quiere. ¿eh? Sí. Ah. sí. Él elige mucho. vos decís que Telefe no eligió a estos panelistas. Yo que creo que la mayoría mitad están... y mitad creo. que Sí. Creo que, es, sí. que hay sí. Pero él propone. Pero él propone mucho. Y me, pro me parece que propone muchos de los aspectos no de los programas que realizó. No. Muy bueno lo que. Este no se equivocó. No. En nada. Me parece bien, ¿no? es malo Es parte del trabajo. De un conductor. Aparte, a Santiago. Y bueno, si lleva tanta... gente para debatir, todos tienen picanteen. que debatir y tienen que ser picantes tampoco. Ahí no le gusta. él no picantea, pero quiere que todos picanteen. Ah, no. pero siempre fue igual. Por eso, es un gran provocador. Siempre, claro, Ay, toda no, la vida. Pero sí. Tenés que picantear con Nancy Paz y con Laura Bufan enfrente, ¿no? Tenés que picantear fuerte, fuerte ahí también. Sí, sí, todos son fuertes. Y bueno, Sol Pérez. Y cuando mediaba entre todos los locos de intratables. Sol Pérez parece tranquilo ahora al lado de todos los otros. Pero es se bancó peleas de Brancater y de todos intratables. Sol Pérez antes era muy divertida. Generaba una a mí me gustaba la Sol Pérez enardecida. En el bailando me gusta. Lo que nos peleábamos con Sol Pérez acá en la Pelo sucio sucio, sucio le dijiste ah. vos. En el bailando se mataba con todas también. Era, es estaba, buena mina, estaba sacada es nada no, era buena, buena mina laburo. Pero te acordás muy que en buena. ese momento estaba, sí, sí, ese con con con perros, Lourdes, estaba en lo el... que sí Cuando laburaba cuando... conmigo Con Lourdes Estaba estresada Con Lourdes Sánchez se mató los hijos, Claro, que laburaba conmigo en la heavy. radio Ahí sí. fue Ah, claro eres? Estaba sí. en la radio conmigo ¿A vos sos sí. como del moro, entonces ¿Quién? los haces picantear a los demás? claro, bueno la nana es más mala que del moro Yo no digo nada ¿Vos lo dijiste? ¿Más todavía? Malísima. Me contaban que ayer estaba bastante celoso Suferino del protagonismo de y alfa Porque estábamos todo ese romance a mí Uefa le está un poco caliente con Alfa. Nah. Algo le ah, Yo pensé no. que con Reato casi no. me ha no. metido el foco. Para mí sabe que es personaje y dijo: acá. Es una acá. pareja genial. Pum, los pum, pum, bueno. este. Yo creo que algo, Llegan. no te digo que está caliente, pero algo que es de lo increíble. Obvia, tanto lo odia, lo odia. Sí, no, no, no, no lo pero mira, algo. ¿por qué no la podemos calentar? Pero sí, no, ¿por qué él ayer le hizo no, un juego de seducción? ¿Quién le hizo un juego de seducción?